Buongiorno da paulo el jorde de hoy qué cosa pacho vamos a elaborar el abdomen su la pala en la pala en la pala o la o la pelota como en español lo digo la pelota la pelota de Kiko grande No, el nombre técnico es la fitness ball vamos a elaborar el abdomen voy a hacer un circuito de, de tres dichos ejercicios que se pueden realizar con la fitness ball Cierto, si son los ejercicios que se pueden hacer, pero hoy solamente voy a hacer 13 ejercicios que se pueden hacer con la fitness ball. Voy a hacer un circuito, un circuito muy fácil que tú lo puedes hacer, que sí, no a la pala o la fitness ball en casa. Pueden andar en la palestra, la pueden fare en la palestra, la grande palestra tienen cuesta fitness ball. O si no la puedes prender en un negocio esportivo, no costa così tanto. Yo chelo a casa, guarda. Sirven que como sedia, <ríe> ah, me muevo, brinco, faccio un poco de terapia, guarda. Es muy cómoda, cómoda y útil, y práctica en casa. Español, italiano, faccio un poco de confusiones. Lo importante que facciamo el ejercicio bene y correcto, correcto. <ríe> Ahora esto se inicia. Primos iniciales, podemos ver un poquito de agua agua pura y refrescante vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio de dorsales siempre que laboremos el abdomen importante laborar la parte de dietro así una compensación che un equilibrio no se si puede estar solamente fuerte avanti y débil en dietro debo fare, cercare siempre el equilibrio mira comando hoy no ha venido mi asistente es tanto para el telefonino que meto el, nuestro programa, vamos a hacer un circuito pequeño, demostrativo tu acaso lo puedes repetir en 2, 3, aunque 4 voltas, yo lo repito una volta, mira comando mira comando, comando, vamos a iniciar, meto nuestro, nuestro Timer 4, 3, 2, 1, 0 nuestro primo ejercicio, vamos a hacer un poco de, de, de, de dorsales o lumbares, vale, vamos a hacer esto 1, 2 3, importante abrir en dietro, así estamos un poco de equilibrio. podemos aunque cruzar la mano en dietro, dietro del colo del cuello, lentamente. Tra, tra, tra. Ok, uno en más. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Nuestra próxima, vamos a hacer crunch, normales, crunch Normales, normales, normales, normales, Guarda un punto fijo, tra, uno. Lento, lento, lento. Punto fijo. Toda la fuerza del abdomen. Tra. Lentamente. Concéntrate en la respiración. Esto lo puedes hacer en palestra o aquí en casa, ¿no? Ahora vale, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Vamos a tocar. Eh. Me alto. Mano toca la pala. Guarda, Alto. Uno. Dos. ta, ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Toco, lato, uno, dos, ta, ta, ta. Ok, perfecto, oiga, se siente, ¿no? Adiós, vamos a portar la pala indietro. Postura, guarda. Postura, indietro. Hasta. ta, lento, lento, lento, lento. Ta. Ta. Ta. un abdomen forte con la finish ball Ta. Ta. Ta. dietro <coughs> ok Ai, perfetto perfetto adesso guarda adesso la pala la ci sopra sopra la pala guarda sopra la pala tocco tocco Toco, envié otro brazo, toco, toco, toco, lento, toco, toco, lento. Ok, perfecto, perfecto. Adesso la pala la lacho siempre a tierra. Mano soto, mano soto, ayúdate, vamos a hacer esto. lento, lento guarda un punto fiso, Ta. toco tierra y salgo Ta. guardate el pie y siempre directo, directo Ta. lento, lento, lento su, su, su Ta. ok, vuelto vele, vuelto vele, ahora, normal mano un dietro, dietro, guarda lento Dentro. Dentro. si sí, se va. ¿Se siente? Perfecto, perfecto. Se siente... Ahora, guarda. Vamos a hablar un poco de oblicuo, de oblicuo. Esta parte. Va. Giro, giro, giro. Tra, tra. me concentro, me concentro, la abracho, la abracho, la prendo fuerte, ja, ja, tra. lento, sí, sí, sí, oblicuo, vita, vita, riposo, cambio de cambio de gamba, cambio de gamba, cambio de gamba, cambio, cambio, cambio, de un saludo muy especial para Kevin Soto que nos guarda desde Bello Antioquia. Saludo. Aunque los niños practican FISIMA. Me piace, me gusta, me gusta. Sí. Molto bene Kevin, molto bene, molto bene. Muy bien, muy bien Kevin. Que nos guarda desde Bello Antioquia. El próximo. Vamos a hacer el plan. Plan, plan, normal. igual. Vale. Postura. Podemos hacer una modifica, podemos hacer esto, Va. 80, arriba, o oh. Oh, solamente directo. <ríe> directo, guardo de frente, ok, perfecto, <ríe> ah, este abdomen me está, me está amasando, me está amasando. Ok, guarda en el próximo, guarda en el próximo avante en dietro, vale, avante en dietro, tra, tra, tra, tra, Juan, que elaboramos el equilibrio, tra, tra, tra, tra, tra. Okay. oiga cuesta, <ríe> cuesta 60 no, Adesso. Vale, vamos a elaborar alternado. alternato. va, uno, 2, vamos ginocchio 5, cambia, cambia 1 va cambio, cambio, <tose> cambio. va como uh. <tose> me piace esto <tose> guarda que continua. porque continua me piace de più guardalo qua Lentamente, lentamente, lentamente, excedo, bajo. Tra, tra, tra, tra. Me mantengo. Uno, dos, tres. En dietro. Lento, lento, lento. Nuevamente. Ta, ta, ta, ta. Ok, lento. Uh. <ríe> y por último, gana que machado, guarda. Guarda el último va, va te ayuda te ayuda con la mano va. pelota, no toca tierra. lento ah. gracias, gracias de por fare circuito de abdomen su la pala, como he dicho prima, casi vuole un poco de equilibrio, Así elaboramos, aunque otros grupos musculares, no solamente el abdomen, el abdomen es el principal, pero, anche elaboramos otros grupos, grandes grupos musculares, aquí en que el equilibrio si vuole, no? gracias por hacer este ejercicios con la Fritz ball, les recuerdo, si Ancora no te has inscrito, inscríbete a mi canal, cierto, si todo este te es útil, compártelo, condivídelo con otras personas, De Cuore, Pablo.